Soy la señora Eve, ¿qué tal estáis? Y vengo a contaros un cuento. El cuento se llama Pipicaca, escrito por Stephanie Blake de la editorial Corimbo. ¿Os va a gustar? <risa> Había una vez un conejo que solo sabía decir una cosa: Pipicaca. <risa> Cada mañana su mamá le decía. Arriba, conejito. Él respondía. Pipi caca. Al mediodía, su papá le decía, ¡Comete las espinacas, conejito." Él respondía. Pipi caca. Por la tarde, su hermana mayor le decía, "Ven a bañarte, conejito." Él respondía. Pipi caca. <risa> Un día un lobo le dijo ¿Puedo comerte, conejito? Él respondió ¡Pipi caca! Entonces el lobo se comió al conejito ¡Aum! Cuando el lobo volvió a su casa su mujer le preguntó ¿Cómo estás, querido? El lobo respondió ¡Pipí, caca! <risa> Unas horas más tarde, el lobo no se encontraba bien. Llamó al médico. El médico dijo, ¡Diga, ah". El lobo contestó, ¡Pipí, caca! <risa> Entonces, el médico exclamó, ¡Pero! ¡Si te has comido a mi hijo! El médico, que no tenía miedo a nada, empezó a buscar a su conejo. Cuando el papá conejo encontró a su conejito, dijo... ¡Ah, mi pequeño pipicaca! El conejito, muy sorprendido, exclamó... ¡Pero papá! ¿Cómo te atreves a llamarme así? Me llamo Simón y lo sabes muy bien. De regreso a casa, su mamá le dijo, ¡Cómete la sopa, conejito! Él respondió, ¡Claro! ¡Está buenísima! Mm. Pero al día siguiente, cuando su papá le dijo, ¡Cepillate los dientes, conejito! Él respondió, ¡Pero! Y colorín colorado, este cuento ha acabado.